Eh, eh, que una vez el presidente Danilo Medina en una inauguración de una escuela que todavía no se había terminado habían llamado al, el presidente había llamado a ese ingeniero y a ese ingeniero supuestamente se le reclamó porque no había terminado la obra eh, NTN, eh, Noticiero Telenor, hizo un, un reportaje o hizo una, cubrió una nota eh, sobre lo que pasó en el liceo de Arenoso vamos a ver el video lo que vayamos el video, eh, concluimos con con esta noticia. Si no lo va a trabajar, entonces te entrega la obra para decirle un ingeniero, porque esta gente necesita su escuela? Y tiene que terminarse antes de agosto, antes de que el año escolar. Esto ocurrió en el mes de julio del 2013, cuando el propio presidente de la República, Danilo Medina, se apersonó a la obra en una de las famosas visitas sorpresa, le ordenó al ingeniero que estaba a cargo la terminación inmediata del centro educativo. Pero la orden del presidente aparentemente no fue captada por el ingeniero, porque hasta la fecha la obra sigue sin culminar. La educación está dando un giro, pero hay muchas debilidades. Allá nosotros tenemos una fortaleza y es que, por gestión que hemos hecho, han habido mucha construcción de centro. Pero tenemos el principal centro eh, que no se ha terminado la construcción, que es el liceo del Boche mencionado. Nosotros tenemos un plan de lucha para dar con la terminación de ese liceo. Ahí se está trabajando inhumanamente. ¿entiende? Su noticiero regional, Robinson Blanco reportaje donde las personas expresan su denuncia, donde que todavía no se, ha, no se ha terminado esa escuela, que es tan importante para esas personas del sector arenoso. Eh, de Arenoso. Perdón. Bueno, es lamentable. Ayer las redes sociales se hicieron virales con un video de Romeo Santos y su hijo eh, vestido de Robin. Ustedes saben que ayer en Estados Unidos se celebraba Halloween y Romeo, estilo eh, Batman y Robin, eh, hizo un videíto con su bebé y sumamente fue muy gracioso y muy tierno, como Romeo Santos siempre... No me parece a él, ¿eh? No, pues también la hija mía tampoco se parece a mí, porque tú, no, nadie se parece a ti. Lo único hijo que se parece son los tuyos. Eh, eh, ¿Pero eso la hija mía? Pero hija igualita a mí, esa cari es sacarita igualita a su padre. Eh, eh, igualita a su padre. La hija mía igualita a mí. Aunque tenga a mi hija, ojo verde, blanca, pero es igualita a mí. Pero bueno, es igualita a mí. Eh, vamos a ver este video tan tierno, el lío de Romeo, y recordarle. No, Black, lo que Rome, eh, eh, recuerde que Romeo siempre en Halloween se viste de una forma que nadie lo conoce y llega a la discoteca, a una discoteca específica, Washington, y Ohio. en Washington High y pa, Y ustedes dicen, hey, ¿y este quién es? Cuando se dan cuenta, eh, es Romeo, ¿sabes? Sin darse cuenta. Pero mira lo que pasa con Roberto no entiende eh, los rasgos físicos de los hijos. Mi hija, eh, esa hermosura, eh, Camil, eh, se parece más a, mí, a su esposa y la de Romeo también se parece más a la esposa de Romeo. Porque Romeo y yo tenemos unos gustos buenos y usted sabe que la belleza a veces eh, opaca un poquito a nosotros los hombres feos. Los hombres feos no podemos buscar a mujeres ahí, usted sabe. No estoy eh, tampoco eh, denigrando a ninguna mujer ni nada de eso pero ustedes saben que creen en la familia, <ríe> así que seguimos con el toque de mediodía.